Vamos a empezar en un par de minutos, creo. La charla se llama Un viaje solidario, el mejor de los viajes. Eh, vamos a explicar eh, cómo eh, los viajes, eh, además de ser algo interesante para el nivel cultural, eh, aprender también pueden significar algo muy interesante en los destinos, donde se van, ¿no? dejando una huella positiva. Y eso va a ser un poco la ponencia, eh, explicando un poco cómo se llega a ese paso. ¿no? Me llamo Javier Godínez, tengo 37 años, soy de Toromolinos, de Málaga y eh, normalmente eh, suelo hablar del agua, ¿no? solamente del agua de un proyecto social que, que voy a explicar un poquito más tarde. Eh, y Básicamente la charla va a estar estructurada en tres partes. ¿no? Una parte de una vida que tuve en la que fue especialista de negocio en una empresa internacional, viviendo en Estados Unidos. Después dejé todo para convertirme en nómada digital. Y lo último, eh, ser emprendedor social con el proyecto de Social Water, que es el que vamos a, a comentar un poquito más tarde. ¿no? Este es el mapa actual de los países donde he viajado y he vivido. ¿vale? Eh, actualmente eh, he vivido en seis países diferentes. Aunque soy de Málaga, dejé mi ciudad eh, cuando tenía 20 años, hace 17. Entonces, bueno, eh, he tenido la gran suerte y la oportunidad de conocer muchos países, no solamente visitándolos, sino también eh, bueno, viviendo en ellos. ¿no? Este es un poco el mapa de, de los viajes. Pero todo comenzó en Japón. Mi primer viaje, el primer viaje que hice cuando tenía 20 años fue a Japón. Fue un viaje realmente que transformó mi vida, de un poco de mi mentalidad, ¿no? descubrí que había un mundo completamente diferente, un mundo en el que eh, la cultura, la religión, la comida podían ser de una forma eh, incluso opuesta a lo que yo lo que yo pensaba. Y ese viaje hizo que, que de alguna forma me quisiera dedicar a viajar, a, a conocer diferentes culturas y a poder de alguna forma, pues eh, seguir eh, creciendo y seguir aprendiendo de, de todas las culturas diferentes. ¿no? Para que hagáis una idea, la fecha es importante, el año 2004, porque el YouTube, como tal, se inventó en el año 2005. ¿no? Entonces yo cuando visité Japón, la idea era, o sea, yo visité un lugar que tenía una cierta idea en la cabeza, que no es como ahora, ¿no? que podemos decir, bueno, vamos a irnos a Estados Unidos, a México o a África. Y hay un montón de información, un montón de plot de viajes, un montón de, de, bueno, de cosas que se pueden ver. Entonces en aquel momento fue más bien una idea romántica de lo que podía ser el país y realmente me, me transformó. ¿no? Me transformó hasta el punto que dije, bueno, yo soy de la Costa del Sol, de Málaga, ¿dónde puedo vivir que sea lo más opuesto posible? Pues estoy viviendo un año en Andorra, en la montaña, eh, ya trabajando en una empresa... Cuando volví de Japón dije, bueno, me quiero dedicar a viajar, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, lo que hice fue trabajar para una empresa internacional de turismo que tenía oficinas en diferentes partes del mundo y que era el complemento ideal para poder eh, no solamente viajar, sino también vivir en diferentes países. ¿no? El primer destino que tuve fue, fue en Andorra, en noviembre de 2005, y tras un paso eh, de dos años por Mallorca, me mudé a Estados Unidos. Viví en Estados Unidos desde el año 2009 al 2013 y la verdad es que en aquel momento tenía una vida bastante acomodada, digámoslo así. Tenía un muy buen trabajo, eh, estaba trabajando como especialista en desarrollo de negocios en una empresa internacional, tenía base operativa en Orlando, en Florida, pero tenía que viajar constantemente a Dominicana, a México, a Brasil, para desarrollar diferentes proyectos. Y la verdad es que estaba muy, muy satisfecho con lo que era eh, esa vida, porque, bueno, eh, en principio, pues, de alguna forma estaba viviendo el uy pero el sueño americano no esa posición ese trabajo esos viajes no que eran muy interesantes pero pero pero llegó un día en el que todo aquello que era importante lo que había conseguido dejó de tener valor no hubo un día que me di cuenta de que mi vida se había convertido en el trabajo y que todo aquello que había conseguido que era muy bueno eh, desde el punto de vista bueno, de gente de fuera, ¿no? de ese gran trabajo, esa gran posición, ese gran sueldo, esas posibilidades de esos viajes, a mí no me hacen feliz. Y, sobre todo, pasó una cosa muy importante, que es que tuve un accidente de moto. Al tener ese accidente de moto, de alguna forma tuve que reflexionar qué hubiera pasado si mi vida hubiera acabado en ese momento. ¿no? Porque, claro, tienes 29 años, te pegas un piñazo con la moto y se acaba, porque muchas vidas se acaban así. ¿no? Entonces, en aquel momento pensé que bueno, yo tengo el salario, tengo la posición, tengo todo, pero si mi vida se acaba ahora, es una mierda. Ahora tengo 37 años y no quiero decir que realmente que me quiera morir mañana ni mucho menos, pero que dure mucho más, pero si me voy mañana, lo que sí os puedo decir es que me iré, me iré tranquilo, por lo menos en ese sentido. no Entonces, bueno, dejé el trabajo, dejé todo y realmente, pues, al principio, Acojona. Esa es mi cara de pánico. Y acojona porque realmente creo que tenemos un problema de que como tú tienes un... Estás a punto de tomar una decisión importante en tu vida, un cambio importante, tu cerebro, por lo que sea, lo que hace es proyectar todas las cosas malas que puedan salir. ¿no? O sea, me voy a quedar sin dinero, eh, me voy a ir a viajar y me van a robar, me voy a poner enfermo... Un montón de cosas, un montón de miedo que hacen que la gente se, se paralice. Por desgracia, ¿no? porque al final, el, digamos así que el, el dolor es. Eh, bueno, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y el miedo es, es como el anticipo de, del sufrimiento. ¿no? Estás sufriendo porque te pueden pasar cosas malas. Y por desgracia no puedes imaginar todas las cosas buenas que te pueden surgir. ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible de prevenir. Si a mí, por ejemplo, cuando dejé el de trabajo en Estados Unidos, me hubieran dicho que iba a ser el director o el fundador de una ONG que facilita acceso a agua potable, pues no me lo hubiera creído. No hubiera sido como en plan de no, eso no, no puede salir así, ¿no? porque son pues, escenarios que no te imaginas ¿no? y que pueden ser muy muy interesantes. Y bueno, entre esta foto y esta foto eh, hay dos segundos en el vídeo, son dos capturas y así de rápido realmente puedes pasar ¿no? de tener miedo a realmente decir, bueno, eh, quiero dedicarme a esto y, y quiero estar satisfecho con mi vida. Pero para hacer un cambio así de grande es muy importante antes de, de digamos, de tomar una decisión tan importante, un cambio tan trascendental, caminar. Y para mí lo que me vino muy bien en ese sentido fue hacer Camino a Santiago. Además lo hice en invierno, donde apenas había gente. Y bueno, fue un camino muy interesante, un camino interior, porque conforme iba avanzando, las primeras etapas, pues pensaba mucho, pero poco a poco, sentía que mi maleta cada vez pesaba menos, ¿no? O sea, había muchas cosas que iba dejando, muchos problemas. Y yo estaba preocupado por saber qué iba a hacer cuando fuera mayor. Y al final, pues bueno, al final... Eh, al final todo llega, ¿no? En ese sentido. No hay que obsesionarse tanto. Y también, pues bueno, si puedes también eh, ser turista en París, es también muy interesante. De, después de que vine a Santiago, estuve viviendo casi un año en París. En aquel momento no estaba trabajando, solamente viviendo en la ciudad. Y lo que digo de se indirecta a París y, sobre todo, observa a los turistas con prisa. Porque, claro, yo estaba viviendo en París y una de las actividades más graciosas que hacía era irme a la plaza de Trocadero y ver cómo todos los turistas a habían... las fotos y corrían, ¿no? Es como todo con prisa, ¿no? Y yo podía vivir tranquilamente ahí. Y en esos periodos ¿no? de larga reflexión aprendí eh, una máxima para mí, que es que lo importante es que cada uno sea feliz a su manera. Porque no importa lo que te diga la definición de felicidad, lo importante es lo que te haga feliz a ti. Realmente, ¿no? Y en mi caso concreto lo tengo claro. A mí lo que me hace feliz es vivir viajando. Vivir viajando es lo que más me hace feliz y es lo que he intentado hacer durante los últimos años. Desde que dejé el trabajo en Estados Unidos en diciembre de 2013, hasta ahora he estado como nómada, digámoslo así, hasta el punto que antes de la pandemia no había pasado más de tres meses en un mismo lugar. Había estado viajando por América Latina, por Asia, eh, también algunos países de África, ¿no? Porque a mí realmente lo más que hace feliz es vivir viajando. Perdón, voy a ir un poquito de agua. Y eh, si queremos vivir viajando, ¿vale? Voy a dar cinco conceptos prácticos, muy sencillos, eh, así también rápidamente, de cosas que te permiten, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, yo también me gustaría eso de estar sin un trabajo fijo, moviéndome de un sitio a otro. Pues aquí van cinco consejos personales ¿no? de aprendizaje. Lo primero, pues no pida dinero nunca, no tengas deuda, porque, por ejemplo, una hipoteca o un alquiler en España supone prácticamente el dinero que puedes gastar en un viaje en Asia, por ejemplo. ¿no? El mismo, o sea, la misma cantidad de, de lo que tú pagas aquí al mes, con eso puedes vivir en muchos países. ¿no? Después, invierte en activos que merezcan la pena, realmente. Pues estás viajando, y sobre todo si quieres estar eh, viajando de forma continua, no sabes a qué te vas a dedicar. Entonces, una buena cámara, un buen dron, un buen ordenador, pues te permite eh, tener herramientas que eh, te, puedan, te puedan ganar la vida con ellas. no Y eso puede ser muy interesante. Después también es muy importante, coleccionar momentos, no cosas. Al final, eh, en esos viajes cortos siempre estamos comprando los últimos souvenirs, las últimas cosas pero cuando has hecho un viaje así largo, largo, largo, pues, gracias por Cuando has hecho un viaje largo, al final, lo importante son los momentos, lo importante son las cosas que vayas adquiriendo, o sea, perdón, la, los momentos que vayas viviendo y no tanto las cosas que vas comprando, ¿no? Al final, no hace falta, vas con una mochila ligera. Después, también, muy importante, y sobre todo hoy en día, que tenemos tanto acceso a tantas cosas como, por ejemplo, Netflix, que termina un capítulo y ya te pone el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente, es hacer un buen uso de tu tiempo. Y hacer un buen uso de tu tiempo, por ejemplo, aprendiendo habilidades, pues, marketing online, fotografía, diseño de página web, cosas que te permitan ganarte la vida cuando estás viajando. ¿no? Eso fue lo que, yo, lo que yo decidí. Y, sobre todo, eh, elegir un lugar también muy importante o un lugares donde viajes que mejoren tu calidad de vida. Yo soy de la Costa del Sol, y me encantan las islas paradisáticas de Asia o el Caribe, ¿no? por ejemplo. Entonces yo siempre viajo en sitios de verano, eh, siempre que puedo, ¿no? en ese sentido. Entonces, bueno, llegó el momento en que después de la fase en París, cumplí mi sueño, que era el sueño de aquel momento, de eh, me voy con un viaje de solo ida, de solo ida a, a la India. ¿vale? No sabía qué plan iba a tener, no sabía el tiempo que iba a estar por ahí. Y bueno, me voy de mochilero y, y puedes disfrutar de maravillas, por ejemplo, con el Tan Mahal Como el Tan Mahal lo puedes disfrutar con mis propios ojos. ¿no? Ya, no ya, ya no estaba buscando información de los lugares, sino ya estaba experimentando los destinos y, sobre todo, pues, eh, experimentando el, todo el aprendizaje del viaje. Y viajando, viajando, viajando, aprendí que, que el propio viaje te puede poner en situaciones como que nunca jamás podías haber imaginado. ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía que iba a ser Manasanta de Blanca, y ahí estoy... <risa> Llevan del trono eh, en una jornada que tuve con ellos muy muy interesante me invitaron a una celebración y, y fue un día completamente mágico no completamente mágico además cuando estaba viajando ya no solamente quería viajar por por el simple hecho de viajar sino también quería conocer culturas diferentes no entonces por ejemplo en Sri Lanka me propuse hacer un artículo de investigación de cuál era la condición de las trabajadoras del té en Sri Lanka. ¿no? Eh, estas mujeres que están trabajando incontables horas para un producto que se consume solamente en Europa y en, en los países de ingresos altos. ¿no? Eh, y fue muy interesante pues, bueno, convivir con ellas, estar viendo un poco eh, la situación que tenían. Ese tuk-tuk que se ve ahí en azul se llama Blue Marley. Eh, lo alquilé, estuve un mes viajando por Sri Lanka con el tuk-tuk, conduciéndolo yo. Fue también muy, muy interesante. Y bueno, de esa forma aprendí, digamos, una realidad. Que es más allá de, de los sitios turísticos, ¿no? por decirlo de alguna forma. Lo mismo ocurrió en Camboya, cuando estuve entrevistando a los supervivientes del genocidio de los Géminis Rojos, un genocidio que fue reciente, se dio en el año. terminó el conflicto más o menos en el año se, 1975, y Camboya, después de España, es el país que tiene mayor número de fosas eh, comunes, sin identificar, ¿no? Y también fue muy interesante conocer esa, esa, esa realidad. ¿no? Perdón. Y bueno, también tuve mi primera experiencia de camper en Tailandia. Por el evento lo comento, ¿no? que me quería tener una caravana y estuve por ahí también viajando unos días eh, en Tailandia, también haciendo cosas turísticas. No, no solamente las cosas, las cosas eh, digámoslo así como sociales o de conocer ¿no? el país. Y bueno, después de ese viaje de Asia, fue maravilloso. Estuve un año viajando por seis países. Eh, realmente viajando muy lento, agotando el tiempo que me daba la visa, ¿no? quedarme todo lo que me daba, por ejemplo, en Sri Lanka era un mes, en la India fueron tres, en Tailandia estuve tres meses, en Camboya un mes, en Myanmar otro mes, o sea, lo que me daba la visa me quedaba para estar conviviendo y estar lo máximo posible en el país. Pero en aquel momento yo estaba viajando con una chica de Holanda y me dijo, bueno, ya hemos pasado un buen viaje, vamos a eh, establecernos, ¿no? Y hice un intento fallido de vivir en Holanda. Duré tres semanas, creo, <risa> básicamente, porque yo me di cuenta de que para mí eh, era importante seguir viajando para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, lo dejamos y, y la solución a, este, a esta situación pues, fue una solución que... eso te cura casi todos los mares. Un viaje de solo ida a México, ¿vale? Entonces, bueno, yo tenía muchas ganas de, de volver a México, ya conocía, pero tenía ganas, sobre todo, de vivir en México, ¿no? Entonces, me trasladé allí y de vuelta, pues tuve una, una vida muy, muy interesante en todo este tiempo de viaje. Había, aprendido toda mi, había desarrollado mis habilidades de marketing online, página web, redes sociales, fotografía... Entonces tenía habilidades que me permitían generar ingresos mientras viajaba. ¿no? Entonces tuve una vida muy, muy tranquila en México. Me la pasaba buceando, escalando, visitando templos. Era muy, muy interesante. Pero de alguna forma, faltaba algo. ¿no? Y ahí ya vino otra reflexión muy importante de dónde está el pasado de los lugares. Yo quería conocer un lugar de una forma completa y ahí me di cuenta de que el pasado, el pasado de los, de los sitios, está en los libros de historia, en los museos. Ahí es donde podemos ver el, el pasado de los lugares. ¿Dónde está el presente de los lugares? En los mercados, en los bares. Ahí puedes ver cómo vive la gente en el día a día. Pero para mí, en mi caso concreto, ¿dónde está la esencia? La esencia está en los, proyectos, en los problemas sociales, ¿no? En las situaciones que hay, esta imagen es muy gráfica, es una campaña que hicieron para que los turistas no dieran dinero a los niños que están en la calle en Camboya, porque por culpa de esa situación, los niños no van a las escuelas, porque les resulta más rentable ir a la calle a pedir por lo que gana de un turista que eh, pues ir a estudiar. ¿no? De hecho, ocurre una cosa muy extraña en Camboya, bueno, más que extraña, es horrible, que tres de cada cuatro niños que están en un orfanato tienen padres. Lo que pasa es que como los turistas van a los orfanatos, que yo no sé quién va de vacaciones, me voy a visitar un orfanato. Tú vas a, Holanda, a Alemania, pues no vas a visitar un orfanato, pero en Camboya, pues la gente va, no sé. Entonces, por culpa de eso, pues muchos niños lo que hacen es vivir en orfanatos cuando tienen familia, ¿no? Al final es más rentable. Entonces, para mí, la esencia de los destinos está realmente en, en los problemas sociales, ¿no? Y en en, en, no solamente los problemas sociales, sino cómo la, la sociedad, ¿no? O como la, la familia eh, pueden, o sea, perdón, como las personas pues pueden de alguna forma enfrentarse a esos problemas sociales. Ahí aprendí. Y al final, la diversidad es tan grande que me parece muy interesante pues seguir viajando y seguir conociendo. Esta foto la uso como una comparativa cuando me preguntan, por ejemplo, ¿qué prefiero, no? Asia o eh, América Latina, que son mis dos grandes pasiones, ¿no? Y al final yo siempre hago una comparativa con una mujer, ¿no? Por ejemplo, eh, la mujer asiática es una mujer de rasgos diferentes, es tímida, no sale de noche, no hay vida nocturna, es como muy exótica en ese sentido, pero no hablamos del mismo idioma, no nos podemos comunicar, ¿no? Para mí eso es lo que representa Asia, son países donde tú estás viajando y al final en muchos aspectos estás como viendo una película en versión original sin subtítulos, ¿no? Donde estás en un transporte público y no te enteras de lo que dice el de al lado. Por más que quiera no puedes penetrar tanto en la sociedad. Y América Latina, pues para mí es esa mujer vibrante, esa mujer que baila, que le gusta la noche, que habla el mismo idioma, que es cariñosa, que, no sé, que es cercana, pero también muy diferente. Y, y bueno esa comparación fue lo que hizo también que de alguna forma me planteara cómo podía conocer mejor a esas mujeres. ¿no? Y el hecho de los proyectos sociales, como comentaba, de conocer mal esos países de esa forma, pues fue un poco lo que lo que hizo que a pesar de que estuviera muy bien en México pero, pero, pero tenía todo excelente, tenía una vida muy cómoda pero me faltaba algo entonces decidí ya eh, que desde ese momento todos mis viajes iban a tener un componente social todos los viajes tienen que tener un motivo específico y que no fuera turístico ni tampoco gastronómico sino social ¿no? eso me llevó a fundar una ONG que se llama Viaja, Disfrute y Ayuda, que es una plataforma donde eh, yo voy viajando por diferentes países, haciendo voluntariados, conozco diferentes ONG, ¿no? y lo que hago es conectar esos proyectos sociales esos proyectos sociales con gente que también quiere está interesada en viajar de forma social. no Porque, por desgracia, eh, mucha gente dice, bueno, qué guay poder irme a Brasil a hacer un voluntariado, pero ¿cómo conozco ese sitio? y cómo sé si en ese sitio que voy a ayudar es bueno, la, la ayuda es legítima, ¿no? Y por eso decidí crear esta plataforma donde todos los proyectos que salen pues han sido verificados por mí en persona o por otros compañeros que conocen la filosofía del proyecto. Ese fue mi origen en los proyectos sociales, digámoslo así, ¿no? Desde la plataforma actuamos como un paraguas, damos visibilidad a, a los proyectos sociales les apoyamos también con temas de fotografía, vídeo, página web, todo lo que podemos hacer para que ellos puedan comunicar su mejor, mejor su mensaje, pero también, desde viajes de disfrute de ayuda, organizamos proyectos independientes en las causas en las que pensamos que podemos marcar una diferencia en medida de lo posible. ¿no? En el año 2019, estos fueron los proyectos que desarrollamos como ONG. ¿vale? Voy a hablar un poquito de cada uno, muy poquito, ¿vale? pero eh, a mí el plástico pues me molesta mucho. Eh, entonces, bueno. Eh, en Costa Rica es un país natural, un país maravilloso, un país donde la cultura, la gastronomía, la gente es maravillosa, pero la gente no recicla. No hay sistema de, de reciclaje como tal, ¿no? Entonces se acumula mucha basura. Entonces, bueno, con una ONG es que de un chico eh, argentino, Roberto, me dijo, oye, queremos hacer un, que me gustaría hacer una, una estructura, una ballena, eh, para, eh, para poder concienciar a la gente, ¿no? Y dije, bueno, me sumo. Y bueno, entre nosotros y otro grupo de voluntarios eh, montamos esta ballena que se llama ESI, una ballena de 8 metros y medio de alto, que eh, está hecho con plásticos recuperados del mar o plásticos que hubieran terminado en el mar. Ese, ese era el motivo, ¿no? Y la idea es que la hicimos así, bien bonita, para que la gente, pues, voy en las redes sociales, pues, con sus fotografías, se suben, no sé qué, ¿no? Y que más gente conociera la historia. Pero ha pasado una cosa muy bonita, que es que, desde que hicimos la ballena, ese es el punto de encuentro donde los chicos de la zona se unen para ir a limpiar la playa. ¿Vale? Y eso fue a raíz de una acción que se hizo bueno, para concienciarnos sobre el tema de, del plástico. Después, en marzo, estuve en Indonesia haciendo un documental que se llama La basura no da likes. Eh, Indonesia es el segundo país del mundo que deposita más plásticos al mar. El segundo país después de China. Es una cantidad increíble de plástico que, lo, lo que tiran al mar directamente y lo que hicimos fue eh, un documental para eh, dar visibilidad al problema pero no solamente dar visibilidad al problema sino eh, dar visibilidad a las personas que están haciendo algo para solucionar el problema ¿vale? ese es el documental que está en Youtube un documental corto después eh, hicimos una entrega de filtros esto es un pequeño spoiler de lo que contaré un poco más adelante de filtros purificadores de agua en, en Ecuador también organizamos un congreso de proyectos sociales en Málaga, que se llamó Hazalgo Málaga, donde trajimos ponentes de diferentes partes de España que estamos haciendo proyectos sociales muy interesantes. Hicimos un foro, unas charlas, eh, hicimos también eh, una recogida de basura, que fue muy interesante, que, bueno, se apuntaron 30 personas y nos quedamos sin guantes, nos quedamos sin bolsa, nos quedamos porque vino al final, no sé si fueron 70 o 80 personas, la verdad que fue muy interesante, porque al final también falta un poco eso, ¿no? O sea, hay mucha gente que quiere ayudar, que quiere hacer cosas, pero no sabe cómo. Cuando se lo pone así y, sobre todo, es una, una actividad que, aunque esté recogiendo basura, la está haciendo con gente que es buena onda, pues se pasa de forma diferente. ¿no? También la una es que se llama Viaja, Disfrute y Ayuda. La parte del disfruta, aunque esté recogiendo basura, tienes que tenerla en cuenta también, ¿no? muy importante. Y después, también, sacamos una guía de turismo responsable para el sudeste asiático, como una compañera de un blog que se llama Andurriante, y hicimos un directorio, pues, también de negocios sociales, de lugares para hacer, también, encuentros de recogida de playa, pero bueno, de alguna forma, el sur asiático, que es uno de los destinos más concurridos, pues que la gente pues, pudiera también hacer alguna actividad social, no, eh, más allá de estar en la playa todo el día. ¿no? Esto era la antigua normalidad. ¿vale? Un pequeño ejemplo del año 2019. Eh, agarré 48 vuelos, crucé eh, diferentes partes ¿no? y en cada parte, como comentaba, estaba relacionado con un proyecto social. Iba para hacer algún desarrollo de un proyecto social bueno, bueno, menos México, que México me gusta mucho mucho y voy a ir de vacaciones ¿no? siempre que puedo. Entonces fijarse que este mapa pues, coincide más o menos con los destinos ¿no? que podéis ver eh, en los proyectos que realizamos en el año 2019. Pero de todas las causas que hay, de todas las causas que, tu, que pude conocer, hubo una causa que fue la que más me importó y la que realmente ver la realidad o el efecto de esa causa me cambió completamente otra vez, ¿no? El agua. Podemos ir a África, podemos ir a Asia, podemos ir a América Latina. La cultura es diferente, la religión es diferente, el estilo de vida, casi todo es diferente. Pero la, la cosa que tienen en común la gran mayoría de países es la falta de acceso a agua potable. Porque nosotros somos muy privilegiados, nosotros no somos, incluso yo por lo menos no era consciente de la suerte que tenía de abrir el grifo y que saliera agua, ¿no? normal, cuando la realidad es que eso no es así. ¿no? Entonces, eh, tomando la experiencia de Ecuador, de la entrega de filtros, decidí emprender y hacer un proyecto nuevo que se llama The Social Water. ¿vale? En noviembre de 2019, en un evento en, ¿vale? en Granada, organizado por la aerolínea KLM, tuve la ocasión de, de, de presentar este proyecto, pero ¿qué pasó? después del año 2019, pues de repente, una parada inesperada, digámoslo así. Eh, estando en un viaje en Colombia, eh, para ver también eh, diferentes lugares donde podían tener filtros, llegó el COVID. Y como yo, eh, me quedé atrapado en Colombia, o sea, como yo me quedé atrapado en Colombia con, al principio eran cientos de españoles, después nos dimos cuenta que éramos miles de españoles, que nos quedamos atrapados en una situación bastante compleja porque Colombia decidió cerrar el espacio aéreo completamente. Eso significaba que no había forma alguna de salir del país. O sea, tú imagínate que te vas de vacaciones, que te vas con tu niño, que te vas a no sé qué y te quedas allí y no puedes salir. Y no puedes salir, no importa si tienes dinero, si no tienes dinero, si quieres comprar cuatro billetes, es que no puedes comprarte un avión. Yo personalmente me quedé atrapada en Colombia 86 días y tuve la suerte de que a mí me pilló en un sitio que estaba bien y que arroz para comer tenía casi todos los días. Perdí mucho peso, pero tenía. En cambio, vimos casos horribles de una mujer embarazada que tuvo que tener el hijo en Colombia, porque estaba embarazada, no pudo volver, y cuando ya podía volver, era tarde para viajar. Tuvo su hijo en Colombia. También pues enfermos con cáncer, personas que le faltaba la medicación, familias con niños desde la ONG pagamos 7 billetes de avión, 7 millones, 7 billetes de avión que hicimos campaña colectiva para poder ayudar a las diferentes personas, ¿no? porque por desgracia el Estado no hizo absolutamente nada por nosotros, dijo que estaba todo bien, que en Colombia no había españoles y de repente pues lleva manejando un censo que sacamos en una plataforma a raíz de un grupo de WhatsApp que nos metimos ahí varias personas, ¿no? eh, al principio éramos 170, fue aumentando el número, y por la plataforma de atrapados en Colombia eh, pasaron más de 1.700 personas. Más de 1.700 personas por nuestra plataforma, pero había mucha más gente. Y lo que hicimos fue una campaña en medios de comunicación muy importante, aparecimos en, la, en Antena 3, en la primera, en muchos medios, para que se escuchara lo que estaba pasando. Y para montar toda esa campaña de comunicación, fue una cosa interesante, es que la, la iniciamos a través de voluntarios de, oye, yo tengo el problema, pero no, tengo el problema, pero quiero ser parte de la solución. ¿no? Entonces montamos una especie de estructura que parecía una empresa donde había grupos de eh, administración para las personas, ¿no? de grupo de WhatsApp, para responder dudas. Tenemos eh, un grupo de medios de comunicación para hacer las notas de prensa. Tenemos vídeos virales. Hicimos un montón de campañas, un montón de historias. Y lo que fue interesante fue montar un proyecto así con gente que no conocían personas, que no, simplemente teníamos un objetivo en común. ¿no? Sin quererlo, sin darme cuenta de esa experiencia. Eh, de esa experiencia surgió de Social Water, el proyecto que dirijo ahora, porque la metodología que usamos o sea, para, para comunicarnos y para sacar el trabajo adelante, es así, es todo online, con gente que aporta su tiempo, su conocimiento, para que el proyecto salga adelante, ¿no? Y fue gracias a esta experiencia, ¿no? Entonces, incluso de, las, de los momentos más complicados en tu vida, puedes sacar cosas buenas. ¿No? Eso es lo que, lo que me enseñó este proyecto de Atrapados en Colombia y fue muy, muy interesante. Como comento, eh, me quedé atrapado en Colombia en marzo de 2020. El septiembre de 2020, no bien los números. El septiembre de 2020, eh, la situación más o menos se tranquilizó. Ya casi todo el mundo pudo regresar. Y ahí fue con, con la gente que, que nos unimos ¿no? para, para salir del país, de Colombia, eh, que empezamos a trabajar juntos. Dijeron, oye, Javi, tú tenías una olje de ¿qué querías hacer? ¿Agua? Sí, y si nos sumamos al proyecto ¿no? y parte del equipo de atrapados en Colombia pasó a ser parte del equipo de Social Water ¿no? y es interesante que en aquel momento de Social Water en octubre, o sea, hoy hace un año eh, de Social Water era solamente una idea era una intención de queremos ayudar a la gente a que tenga acceso a agua potable una presentación de PowerPoint, digámoslo así ¿no? eso era hace un año porque la campaña de crowdfunding que no tiene más un duro para empezar la lanzamos el 28 de octubre o sea, del año pasado. Hace casi, casi un año, ¿no? Pero conseguimos la financiación, conseguimos 7.600 euros para montar el proyecto y en marzo de 2021, el 22 de marzo de 2021, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, lanzamos The Social Water, un proyecto que eh, tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida para las personas que sufren a diario la crisis del agua, familias y niños, empezando en Latinoamérica, pero también en África. Y lo hacemos con unos filtros son estos. Esta es la solución de la que estamos hablando. Un filtro de fibra hueca capaz de retener bacterias, microplásticos impurezas, todo contaminante que el agua pueda tener. Esto. vale Si queréis, puedo hacer una pequeña prueba. Imaginad que este es el agua que hay en un río. vale O el agua que viven, por desgracia, muchas familias. ¿no? Este agua con este color, con esta consistencia, con eso no sé lo que tenga dentro, ¿vale? Que puede tener, ¿vale? Pero para conseguir acceso a agua limpia... basta con conectar el filtro... presionar... y ya sale agua lista para el consumo. Cualquier bacteria, impureza, microplástico que tenga el agua se quedaría. Y este agua ya es potable. Salud. Y ese es el proyecto, no Eso es lo que queremos hacer. Queremos distribuir estos filtros para que las familias y escuelas pues tengan acceso a agua potable. Ese es el objetivo que hay detrás de The Social Water. Para poder financiarnos, lo que hacemos es comercializar diferentes tipos de filtros, no solamente este filtro, sino también filtros con botella, que son son buenos para, bueno, más que bueno, son muy recomendables para actividades al aire libre. Cuando vas, por ejemplo, este año, este verano he estado en el Pirineo yendo a los parques nacionales y ves lo típico la gente con las bolsas de agua, con las mochilas, sino con la botella. A mí no me hace falta, ya tengo la botella con filtro, sé que puedo beber agua prácticamente de cualquier lugar. Y tenemos también grifos de la cocina, bolsas de tela, incluso un, un filtro, para la ducha, que le quita la cara al agua y hace que el pelo te quede mejor y la piel, ¿no? sobre todo se ve en la mampara. Estos productos que tenemos en nuestra tienda online nos ayudan a financiar nuestros proyectos de impacto, porque aunque somos una ONG no queremos depender ni de donaciones ni de subvenciones. Entonces, con estos productos, con la compra de estos productos, el beneficio que se genera nos ayuda a poder repartir agua limpia que más lo necesita. Ese es el modelo que tenemos. Es una cadena solidaria donde la compra en la tienda online aporta fondos para los proyectos sociales, pero también lo que nosotros llamamos Water Heroes, colaboraciones con empresas, ONGs o instituciones públicas que nos, con los que conseguimos la financiación para enviar los filtros a los países ¿no? y hacer que los filtros lleguen a las familias de forma 100% gratuita o a precio de fábrica. Ese es el objetivo. Este ha sido nuestro impacto en el mundo. ¿vale? El proyecto lo empezamos en el año 2018, En la, la experiencia previa. Entre el año 2018 y 2019 entregamos 397 filtros como este a familias ¿no? en Ecuador, que aproximadamente están haciendo que haya ahora mismo unas 2.500 personas que tengan acceso a agua potable, esos 400 filtros. Pero en este momento, mientras hablamos, tenemos un cargamento de 2.000 unidades, 2.000 unidades que vamos a repartir entre México, Colombia, en Colombia será en diciembre, eh, en Tanzania para primero de año. ¿vale? Tenemos 2.000 filtros que vamos a ir repartiendo también. En, vamos a seguir entrando filtros en Ecuador y también en Perú. ¿vale? Esa es la idea que tenemos y eh, de esta forma pues compaginamos ¿no? lo que viene siendo los viajes con acciones sociales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la charla se llama así Un viaje solidario es el mejor de los viajes. Y ahora os voy a explicar por qué, ¿no? Yo en mi caso he tenido la gran suerte de que he podido viajar en furgoneta, he viajado andando, he viajado en bicicleta, poco, pero he viajado algunos, he hecho mochilero he ido a dedo, he cruzado la India por tierra, he hecho un montón de viajes diferentes, he tenido la gran suerte de poder hacerlo, entre otras cosas porque soy español y tengo un pasaporte que me permite ir a donde quiera, que eso es otra de las cosas que no somos conscientes muchas veces, pero para mí un viaje solidario como tal es el mejor de los viajes que se pueden realizar. El principal motivo es que, bueno, son cinco motivos, perdón. Uno es que conocen lugares fuera de lo turístico. O sea, por ejemplo, esta pequeña comunidad se llama Gorumal, está en la falda de los Andes en Ecuador y ahí no va nadie porque para qué a ir ahí no hay no hay carreteras no hay infraestructura no hay no hay lugares para dormir no hay pero sin embargo son paisajes y son lugares realmente impresionantes alejados de lo turístico no son la verdad un, es un privilegio poder disfrutar de estos lugares tan naturales donde además no hay señal del móvil no hay una conexión no hay no sé es como, es como si fuera viajar al, atrás en el tiempo en ciertos aspectos no también tienes contacto con personas de una forma no, que no podías haber conocido pero además un contacto real, un contacto cercano, un contacto donde no hay una, un intercambio económico, porque no, no es el, el del hotel, no es el, o sea, no es una persona que tú le compras un servicio. ¿no? Entonces, puedes hablar con ellos de religión, de política, de lo que quieras, ¿no? y es muy interesante. Y, por ejemplo, disfrutar algo así, ¿no? que se llama... Esto es una pampa mesa en Ecuador, que lo que hacen las comunidades rurales, como no tienen todo tipo de alimentos, lo que hacen es, eh, cada tres semanas, se reúnen y todos traen pues el que tiene grano, grano. El que tiene pollo, pollo. Para que por lo menos una vez cada tres semanas una vez al mes <coughs> todo el mundo pueda comer eh, todo, ¿no? De todo lo que se produce, ¿no? Entonces, también es muy interesante eso. Después, como comentaba, ¿no? O sea, aprendes desde el destino, en el destino sobre el lugar desde su realidad. ¿Veis? El agua es la base de todas las desigualdades que existen, ¿no? Pero hay muchas más, ¿no? entonces las puedes ver y estás ahí y realmente es muy interesante observar cómo un mismo problema se resuelve de formas diferentes dependiendo de los países. ¿no? Muy interesante. Y después, bueno, también porque de alguna forma podemos decir que se pueden ayudar a mejorar vidas. ¿no? O sea, ese es el agua que tiene el chaval este antes y este es el agua que tiene ahora después de los filtros. Entonces también de una forma humilde, por supuesto, pero también contribuimos a mejorar la calidad de vida de muchas personas con el tema del agua. ¿no? Y después... Como último motivo de realizar estos viajes solidarios, a mí me gusta mucho pensar que la vida es como un lienzo en blanco. Es como esta pantalla en blanco. Todos, cada uno, estamos escribiendo una obra. ¿no? Estamos dibujando o pintando, y lo que, no sabemos, lo que sabemos o lo que tenemos en común es que no sabemos cuándo esa obra se va a terminar. Llegará el momento en que nuestra vida termine y ese lienzo en blanco tendrá una serie de cosas. ¿no? Siendo consciente de eso, hay una cosa que me gusta mucho decir, que es que yo creo en un mundo mejor. Creo que las cosas pueden funcionar mejor en muchos países, eh, que entre todos pues, podemos ayudarnos ¿no? y que si no fuéramos tan competitivos podríamos seguramente funcionar mejor como sociedad. Y en mi caso, lo hago con respecto con el tema del agua. ¿no? Pero al hacer esto me di cuenta de que no solamente decía yo creo en un mundo mejor, Realmente, yo creo un mundo mejor y lo hago con mis manos, de una forma activa. Y realmente, realmente, todos podemos hacer algo. Todos podemos ser más solidarios, todos podemos ayudar al vecino, todos podemos intentar eh, que las cosas sean mejor, también dependiendo de la medida de, de lo posible, ¿no? de, de, la, de la situación de cada uno, ¿no? pero todos podemos hacer algo. Porque al final, el mundo no se cambia solo con mirarlo, se cambia según la forma en la que decide vivir en él. Y si quieres solucionar problemas, vas a poder solucionar problemas. Hay gente que busca problemas y hay gente que busca soluciones. Pero yo creo que todos podemos hacer algo para, para hacer que todo esto pues vaya un poquito mejor. ¿no? Y ahora os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis cómo es la entrega en las comunidades. ¿no? Se llama Buenavista. Creo que no hace falta que explique por qué, porque fijaros que es el lugar más, más increíble, en mitad de la montaña. En esta, en esta comunidad vivían 14 familias, que ahora, pues, digamos, toda la comunidad tiene acceso a agua potable, ¿no? Gracias a, al proyecto, ¿no? Y bueno, todo esto está muy bien, todo esto está muy bien de viajar de forma solidaria. Eh, para mí, como comento, un viaje solidario es el mejor de los viajes, sin duda alguna, pero, pero, pero, todavía puede ser un poquito mejor. ¿Y, y cómo va a ser mejor? con el plan que tenemos para el año que viene. Eh, esta combi que veis aquí la vamos a transformar más o menos en eso y va a ser una combi que va a servir de transporte de filtros de alojamiento. ¿vale? Porque cuando vamos a las comunidades, sobre todo las más remotas, lo más complicado es disponer de un sitio para dormir. Y muchas veces las familias lo que hacen es te dejan su casa. Pero en realidad, en realidad si te puedes quedar en tu sitio, pues mejor, ¿no? Tener tu propia vivienda en ese sentido, digámoslo así. Y también para transporte de filtros, ¿no? Y esto va a pasar el año que viene, seguramente en enero. iré a México, eh, ya tenemos la combi y simplemente ya camperizarla, como se hace aquí en este evento, ¿no? que se camperiza mucho. Eh, nosotros en nuestro caso lo haremos con nuestras propias manos, seguramente con la ayuda de Pablo. Gracias, Pablo, por meterte en esto. <risa> Gracias. Y, y bueno, es un poco el, el plan que tenemos para el año que viene. Además de, como comentaba, entregar filtros en otros países como, por ejemplo, en Colombia, eh, bueno, al 15 de noviembre me voy para México, voy a estar ahí dos semanas y después me voy a Colombia en diciembre para entregar filtros, ¿no? Porque ya llega el punto en el que con esos 2.000 filtros podemos ayudar muchas familias. Y por último, eh, quisiera terminar con un pequeño cuento, ¿vale? Ya, ya me callo que habla mucho, ¿vale? Pero eh, es un cuento, sobre todo adelantando una posible pregunta que venga luego, que, que la, suelen, la suelen hacer bastante: ¿Cuál es la motivación para hacer un proyecto social como este? Eh, y me gusta contarlo, esa motivación, con un cuento, ¿no? Con un cuento. Eh, que implica una niña y un hombre. ¿Sabéis lo que pasa con las estrellas de mar cuando salen del mar? ¿Sabéis que esas estrellas cuando, están, cuando alguien se hace una foto fuera con las la estrella de mar la está asfixiando, la está matando? De la misma forma que nosotros no podemos eh, respirar debajo del agua, las estrellas de mar no pueden respirar fuera, ¿no? Entonces hubo un temporal, un día, ese temporal lo que hizo fue sacar todas las estrellas del mar, todas las estrellas del mar del agua, y las sacó a la orilla, ¿no? Y un hombre que va pasando por la playa, empezó a verlas y dijo, uff, qué mierda, qué vida más frágil. De repente todo puede acabar en un momento, estamos mal, mirad las estrellas, se están muriendo, qué desastre. Y de repente levanta la cabeza y ve una figurita, una niña, que corría de un sitio a otro. Se acerca y le dice, oye, ¿pero qué está pasando? ¿Qué, qué estás haciendo, chiquilla? Dice, no, eh, estoy salvando estrellas de mar. Y le vale, dice el hombre, ¿pero qué pasa? ¿No ves que no puedes salvarlas a todas? No puedes, es imposible. La niña agarra una estrella de mar, la devuelve y le dice, sí, pero a esta le hemos marcado la diferencia. Y al final de eso se trata. En nuestro caso concreto, según las cifras oficiales, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable. 2.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Es imposible que nosotros podamos ayudar a todas las personas que no tienen acceso a agua potable. Pero lo que os puedo garantizar es que a las familias que le llegue este filtro le marcamos la diferencia. Nada, muchísimas gracias por su atención, sean felices siempre y nada, eh, ha sido un placer estar aquí y, y no sé si ahora eh, tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis comentar, pues aquí estoy para resolver cualquier inquietud que tengáis. Gracias. ¿No? ¿Alguna pregunta? la pregunta, nada, estos filtros que tengo aquí son eh, los filtros con botella que esta botella tiene dentro el filtro vale directamente y se puede usar, como comento, en cualquier circunstancia si das excursión, montaña, lo que sea no y lo importante también, sobre todo además de que es un muy buen producto, es que el 100% del beneficio eh, se emplea para ayudar a la gente, ¿no? entonces con la compra de cada uno de los productos pues más o menos equivale a un filtro de una familia, no la botella con filtro tiene un precio de 45 euros y el filtro multiuso con la bolsa y con el sistema de limpieza 40. ¿vale? Ese sería el precio. Y son precios, si miráis eh, los filtros hay otros otros fabricantes, son precios de mercado. No porque sea un proyecto social, es más caro. Lo que es diferente es que el beneficio, el 100% del beneficio, se emplea para ayudar a gente. ¿vale? Gracias. Gracias. Sobre la botella, ¿el filtro la Sí, eh, la vida útil del filtro eh, son 2.000 litros, ¿vale? Bueno, Perdón, 1.500 litros, disculpa. 1.500 litros, aproximadamente, si consumimos 2 litros de agua al día, serían dos años. Te valdría para dos años y en el momento en que el filtro ya sientes que vas chupando y ya no llega tanto, es el momento de cambiarlo. En ese momento ese filtro se puede cambiar, la, se puede comprar en la página web, solamente el reemplazo. La botella la sigues teniendo, pero el, el reemplazo lo puedes comprar en la página web, que es esta de aquí, que está muy pequeñita, pero esa es la página web, de socialwater.org. ¿Quieres Sí, claro, que Sí, eh, bueno, el proyecto no lo, no lo he explicado tanto, pero el proyecto somos todos voluntarios. Hemos, es un equipo bastante amplio, 25 personas, desde octubre hay tres trabajadores en el proyecto ya, pero solamente, eh, bueno, son, son esas tres personas, pero que si todo el mundo voluntario. y nosotros cuando vamos a los destinos lo publicamos. Dicemos vamos a hacer un viaje a México, un viaje a Colombia, un viaje, lo publicamos en las redes sociales y quien quiera apuntarse, bueno, no quien quiera quien quiera, hay que hacer una entrevista también para ver qué puede aportar a esa persona, porque no es una cosa así como turística, por decirlo de alguna forma, eh, pero sí, sí, son viajes en los que pueden venir gente y pueden aportar, también pues ayudarnos. Eh, también tenemos un programa de embajadores, para la gente que le guste el proyecto, pues pueden hacer difusión en las redes sociales, contar un poco lo que hacemos, proponer ideas, hacer colaboración con empresas, a lo mejor, ¿no? Y el proyecto, en realidad, lo que es interesante es que esa cadena solidaria que hemos montado es abierta a todo el mundo. Cualquier persona puede aportar su gota. Entonces, dependiendo de lo que quiera, pues puede hablar con nosotros y, y decir, oye, ¿me interesa hacer esto? Pues vale, adelante, me interesa, adelante, lo miramos. Y si es cosa que es buena para el proyecto y, sobre todo, que nos permita ayudar a más gente, pues se hacen, ¿no? Y, por supuesto, lo de los viajes. Eh, además, como comento, un viaje solidario es el mejor de los viajes y si tenéis la ocasión de venir con nosotros en alguno, está muy bien, la verdad. Está muy bien, está muy bien. <risa> ah, espera. Una pregunta más. Pues nada, si no hay más preguntas, muchísimas gracias de verdad por su atención y cualquier cosa, pues voy a seguir un reto por aquí y si queréis saber un poquito más de los productos, del proyecto, de los viajes, lo que sea, pues aquí estoy, ¿vale? Muchas gracias.